Amigos estilócratas y visitantes de nuestro canal y amigos del canal, todos sabemos que de alguna manera hay ciertos compromisos, no muy formales, no muy importantes, pero compromisos al fin y al cabo que se honran con un regalo en esta época navideña, tanto como regalo de navidad, como regalo de año nuevo, o como regalo de estas fiestas simplemente, y muchas veces tenemos compromisos con amigas que conocemos y que nos llevamos muy bien con ellas, o colaboradoras nuestras, o jefas nuestras. Y hay una serie de regalos que valen menos de 500 pesos y que lucen bien y que se agradecen porque son regalos de buen gusto y de buena calidad. Y de eso vamos a hablar hoy en este su de estilocracia al que les la bienvenida, a ver qué les parece esta lista de regalos de menos de 500 pesos para que sus presupuestos nos vean dermados en este fin de año. Hola Estilócratas, ¡Bienvenidos! Ya se acercan las fechas para hacer intercambios, dar regalos, llevar algún presente, incluso, de agradecer por todo lo vivido en el año. Te hemos traído algunas opciones para regalar a esa persona especial y a la vez cuidar de tu bolsillo. Bolso Ham Cow. Si esa chica es independiente, trabajadora y de carácter, te recomendamos el bolso Hamkau. Es práctico, resistente al agua y a las manchas, con buena calidad de material, útil para viajar, llevarla portátil, trabajar e incluso usarlo como un bolso de mano. Combina simpleza, elegancia y practicidad, por solo $399 pesos. Bolso de noche Leto. Si a esa chica especial le gusta disfrutar de su feminidad, higiene personal y llevar a todos lados sus productos más preciados, te sugerimos el bolso de noche Letod. Este bolso de mano es ideal como regalo. Puede ser un bolso de mano o de hombro, con un embrague que puede sujetar fácilmente todo lo que requiera sin perder su finura y elegancia. Por un costo de $470 pesos. de Deluxe si disfruta de pasar grandes ratos en casa, viendo Netflix, leyendo o disfrutando de un buen café, te recomendamos la manta de forro polar Pavilia Deluxe. Esta manta es ideal para descansar y disfrutar en casa. Tiene una tela confortable, cálida, funcional y de gran duración. Hay en distintos colores, solo por 465 pesos. Reloj Black Mammoth no hay nada mejor que regalarle a alguien que un buen reloj. El reloj Black Mammoth es único, ya que además de ser un reloj, lleva en el centro una forma de flor con efecto giratorio que se activa con el movimiento. Lo hay en distintos colores y tiene un costo de $269 pesos. Cartera Yuto Por último, la cartera Yuto, es indispensable para aquellas mujeres que no pueden salir a la calle sin una buena cartera. Yuto tiene un corte suave, elegante y con un colgante de hoja que le da un estilo único. Con gran capacidad de almacenamiento debido a sus 10 ranuras, puede guardar todo y llevarlo cómodamente a todas partes sin perder su estilo y elegancia por tan solo $379 pesos. Estilócrata Esperamos que estas recomendaciones te sean útiles para estas fiestas navideñas.